¿Qué pasa, chavales? Soy Killer y estamos de vuelta nuevamente con Brid. Bueno, me moló Está bien, algo original para mí, algo nuevo para mí Y es supervivencia con grafteillo y recolección Vamos a seguir, vale, vamos a seguir eh, Ya sabéis, da un fuerte apoyo con un fuerte like Suscribiros en nuestro secreto y activa la campanita Vamos con ella y en otra... Ixordida aventura en el espacio Vamos allá bueno, pues por aquí lo dejamos. Crea la porquería impuesta por los desarrolladores y tómala en las manos. Vale, ¿cuál es la porquería impuesta por los desarrolladores y tomarla en las manos? Vamos a verlo. ¿no? Equipación, objeto. No, era recurso, mmm, equipación, herramienta. Eh, no está, la porquería. Arco, ya les perdió. Comunes, recurso, objeto. Aquí está, estaciona. Porquería impuesta para los desarrolladores. Nos falta cable y cinta aisladora gruesa. Vale, pues vámonos afuera y a buscar la cinta aisladora gruesa y el cable. me suerte. Bueno, me he curado y hemos lío Vamos a coger todo lo que podamos que me haya falta. Coger cosillas... Ah, no puedo romperlo. pues el culo. Bueno, aquí hay cosilla, veo un lugar peligroso en el radar eh, hay mucho oxígeno vital no puede volar ahí, si fuma ahí puede pues ya está. vamos a coger todo lo que podamos ya sabéis, todo lo que podamos no me coge, así me coge vale lo malo lo he es el que oxígeno mm. pero bueno esto es el principal el problema es aprender a pillarle el truco al, al rollo este plático no puedo tener plástico obviamente Vámonos, y luego El segundo problema es el oxígeno, que se gata muy rápido ¿Ve? Se gata muy rápido, pero una vez que le pilla el, el truqui Una vez que le pilla el truqui, es eh, ha pelado Me, me ha mirado que no sé si guarda aquí algo Y aquí guarde cosillas. Plano. Del taladro. ¿Y es qué hago que no evito eso? Gui de supervivencia. Se El.. Ah, gracias, eh. Podrás crear una herramienta para tomar otro objeto. No sé, por cierto, esto puedo apretarlo Pues ya está Ah, vale, de casa sirve para, para curarme No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía está bien, mira, está bien despertar que se desperta, no como que era cosa y porque tengo el plano de taladro, o es que ya lo he lo aprendido. Es que hay cosas que aún no sé. Tiene que comprenderme que soy un poco nerd en esto. Pero bueno. Equipación. Eh, tareas. Patín, tan, Logro. He renacido. Oye, ese no era quien yo creo que era. Vale. Equipación. Herramienta Meta refinado. Meta refinado. Y chatarrero de una unidad 35. Pero uh, lo sigo diciendo mm... No sé qué utilidad Tener el recador de espalda No me voy a engañar La verdad Batería, bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos a para afuera Lo veo un poco Vamos a mirar todo lo que podamos por aquí romper, no tengo carne, no tengo nada y aquí, aquí cable cable eh, plástico ah, subito, agotado claro, no tengo para romper, obvio pues oh, ya está bueno, el cable ya me he visto donde hay cable. Cable. Cable. Ah, bueno. Aquí lo peor que nos puede pasar es desorientarnos y no encontrar eh, la nave. En ese caso sería la muerte obvia. Sería la muerte obvia. No encontrar... Eh, eso. Objeto. Me queda... Metal refinado por 2 y cinta aisladora gruesa. Pff, y no encuentro ahora metal refinado. Ah, cogiendo metal. Bueno. Recurso. Metal 4. Vale. Ah, bueno. Metal, agua, agua. Ahí hay metal. Ven para acá. Coger todo lo posible, porque no va a hacer falta todo el agua posible. Obviamente, para poder beber. Eh, el metal No sé si las partidas son aleatorias eh, si, si yo empezar otra partida saldría todo aleatorio, no lo sé Romper, claro, me hace falta algo para romper eh, Esto para comer Pata nutricional parece que es, sí. Bueno, sustancia, sustancia. Oye, qué bien. Vale, pues ya está. Joder, que pesa el bombón ese. Joder, en serio, ¿qué? Eh. Ah, vale, pero no quiero esto. Fui sin otro para hacer que Porque no sepa sé que vale. Venga recursos, vamos a crearlo venga, eh, agua, vamos a crear agua venga, vamos véndola vamos a crear más agua venga aquí en este caso no voy a hacer mucha mucha pausa porque obviamente quiero que veáis todo lo que hago pues si lo ve interesante y demás Luego, si es algo que, obviamente, no es necesario grabarlo Porque voy a, de punto A al punto B Pues lo cortaré Venga, toda esta agua creada Ahí está, como tengo un espacio de sobra Y aquí el peso no tiene nada que ver Vámonos Recordad que se si voy a jugar el juego Y me quería dar un consejo Como killer, eh, fabrica esto Que te va a venir mejor, killer no sé, pues, Todo será bienvenido esto es igual ahí muerto risa no sé para qué es vale aquí hay esto es igual aquí en no el cable aquí en no el cable que ni no nada voy a mirar por si acaso aquí hay esto ahí hay calambrazo creo que con la gallina puedo Vale ¿Utilidad de eso? Pues para arrancarlo parece Vamos que me quedo sin oxígeno Que me quedo sin oxígeno Sin oxígeno Vámonos para afuera A ver, ¿dónde encuentro yo eso? vámonos a ver Vámonos aquí, a ver. Aquí no venía aún. Ahí hay más cable. Es que eso pasa que es plástico, pero no tengo con qué arrancarlo. Cable, ¿ves? Este es plástico. Se necesita chetarrero. Todavía ahora que tengo... Toma, paquete dulce, paquete dulce. Paquete dulce. Alcohol, vámonos. Porque está lejillo Vale, eh, pues me fabricaré el chatarrero Cuida con la bombón Bombón Hablándome eh, El chatarrero la herramienta Ah Pues mira Por lo mismo con el chatarrero Puedo, puedo traerlo Vamos, que me hace falta sí o sí fabricarme el chatarrero. Voy oh, a estar. Eh, Esto es de metal. Me falta uno. Vamos, vamos a metal. Y con de terrero pasa pues, a ser que puedo extraer el plástico. Pues mira, aquí, aquí hay metal. Vale, metal, venga. Metal. Pues no perdamos más tiempo, vamos a fabricar el chatarrero y vámonos para coger el metal, ¿vale? Vamos a ver, equipación. Chatarrero. Ven, chatarrero. Sigo si sí saber para qué vale el tracador de espada, pero bueno. Venga. ¿Puedo romper con esto esto? ¿Sí? Sí, sí, sí Pues vamos Yo yo creía que servía para otra cosa No os voy a engañar Plástico. Mira tú que bien, hombre. Venga. Ya empieza la cosa a cobrar sentido. Se ve que se va desgastando y obviamente habrá que, habrá que fabricar otro. Equipación. Puedo fabricar otro, otro chatarrero. Nada. Esto. Me, me falta cinta halladora gruesa. Y para la cinta aisladora aislante gruesa me queda goma 2. Y la goma 2 está ahí al lado. Bueno, aquí enfrente tengo goma. Aquí había goma. Ahí hay goma. Acá, ¿y la goma? Ah, la he cogido. ¿Ude? Eh, qué complicado manejarse aquí, ¿eh? Vale, con darle un, un papirope se rompe Venga, va para adentro Vale, no sé si tengo bastante goma yo creo que no. Goma 2. De... Entonces, ¿qué pilla? ¡Ah, plástico! ¡Es eh, plástico! ¿Qué cojones? Plástico. Plástico, plástico, plástico, plástico. Miel. Plástico, joder. Pues no ha, no ha, no ha jodido, tío. ¿Qué es plástico? Voy a guardar esto ahora mismo. Es plástico Creo que la goma está aquí enfrente Si era un cable de esto, Un cable de esto que está pelado Si sí podido sacar goma Si sí decía algo de goma, creo Ese de ahí, creo que es, sí. Creo que era ese Sumitro agotado No, era todo ansioso lo que yo he visto Queda bien, como sale todo volando, como sale todo volando, pues ahí tiene el puto problema. Mortal Bomba, te caga la pata abajo. Te caga la pata abajo. Vámonos, vámonos, que me quedo sin oxígeno. Uff Ella apurado demasiado el oxígeno, ¿eh? Ella apurado demasiado el oxígeno Vale, y me ha dado... ¿Y esto para qué lo quiero yo? Un juego de lucha legendario para la mejora consola Un sueño de cualquier chico de todo Le... De... No sé para qué Lo mismo luego me encuentro una, una videoconsola Pero bueno Miel, cable Pues... Me ha dejado un poco ¿Cómo tiene comida? Comida todo y grave, ¿no? Hambre y sed Ahí vamos Vámonos Puta, Pues me ha dejado un poco trastocado porque esto es lo que es, pero no es lo que me, da, me hace falta. Su agotado. No sé, no le podría haber plástico. Oye, esto puedo romperlo. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Me han dado plástico Me han dado... Me han dado algo, me han da, algo que se que pasa si y me falta me, me han dado Y vais y me rompe la herramienta Bueno, pero... No hay más que por mí no venga, ¿no? A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, recurso Batería Eh, batería alcalina Vale, recursos comunes Vale Y tengo que fabricar la mierda esta Me falta cinta y la droga gruesa Eh... Y qué mada que me apareció algo como si fuera goma. Para ver si era el plástico. Dije, que pesado o pesado el que está ahí dando por culo? En serio, ¿eh? De verdad, ¿eh? La madre que nos parió. ¿No lo ha fabricado? Ah, tengo que dejarlo ahí puesto para que lo fabrique. Qué guapo. Pues ya está Bueno, voy a ver si encuentro plástico, ¿vale? A ver, aquí tengo goma No me da cuenta Voy a fabricar esto A ver cuánto me da Me da Uno Y esto me pide Pues ya puedo fabricarlo, parece Sí eh, Esto Vamos a cogerlo todo así, no, así me salvo en Yo creo que ya puedo fabricarlo Ahí está, vamos a crearlo. Porquería impu eh, impuesta por el desarrollador. De hecho, es una porquería impuesta por los desarrolladores, vale. Y toma en tus manos. Having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Llevarlo allí? Uf, ¿y está a mi metros, colega Estamos locos ¿En serio? Vaya gilipollas, ¿eh? no? En fin Vamos a dormir Vaya tontería, gran... vamos, vaya Vaya porquería, ¿no? Bueno, me he liado a farmear cosillas rápidamente ¿Vale? Y creo que puedo fabricarme Ya el taladro Creo que el taladro puedo fabricarlo Batería, cinta, mira, tengo que batería Vamos a ver una vez que más o no menos pilla la herramienta y demás yo creo que luego es fácil hacerlo todo cinta aisladora gruesa pues nada fabricamos una cinta aisladora gruesa cinta aislante gruesa y herramienta y podemos fabricar un taladro mismo que tenía la buena funciona con una batería aunque creo que también andará sin nada te permite hacer agujeros en cosas que no deberían eh... Tenerlo. Eh, no sé qué uso va a tener el taladro. Pero lo hemos hecho. Eh... Nada. Vamos a ello. ¿No? A ver, ¿para qué vale el taladro? Creo que va a valer para esto. No, no creo, vamos. Yo soy un tonto. Para... Eh oh uh. Night, no ¿Ve? Vamos ¿Puedo otro tratar tratamiento, esto? No, esto es con esto Oye, pues ni tan mal, ¿eh? A la mierda herramienta Ni tan mal Ya sabemos para qué vale el taladro Y hay mucho de eso por aquí, así que Perfecto Eh Vamos, cuando ya más o menos empiezas a fabricar herramientas Y empieza a entenderla un poquito Yo creo que ya es fácil Ya es moverte, farmear, moverte, farmear Construir, farmear, construir Farmear, construir, farmear, construir No tengo historia Vamos a farmear un poquito más, ¿vale? A ver Estoy farmeando un montón de aluminio Y esto y lo otro Me dice la tarea que tengo que ir al punto de evacuación No sé si se me están troleando No sé si debería de, ver, debería de ir eh, Un condón, lo tú Pero es que no sé qué hacer si intentaría o no mm, Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a ver, vamos a ver si podemos atacar Está a mil metros Que todo tobino llegó Que va atacar ya A punto de... Que va qué va imposible no puedo alejarme nada como queréis que llegue ahí a ver, obviamente podré llegar si cojo si cojo y vamos a ver y mejoro el traje para ti para tan lo que pasa es que el primer objetivo que tengo que hacer es mejorar el traje a ver lo que me pide para mejorar el traje Rollo de tela y pintura de plomo, <risa> vidrio y pintura de plomo, ni idea, herramienta, esto puedo fabricar cuando no se me rompan, pero vamos, ni idea, lo que voy a hacer es unificar todo esto, el metal refinado y ya lo seguimos, vamos a ver ahí que hay. ¿Esto es radiación o qué? No parece nada. In in increíblemente inútil, pero se congeló de una forma tan hermosa que es posible resistir la detención de añadirlo a la locación de basura. Vampires, oh, ¡Vaya mierda! ¿Mm? Ahí he visto algo interesante. Tú me recuerdas a su náutica primera, que lo primero que hay que saber es poder respirar aún más. Oye, ¿esto puedo abrirlo? No Vaya mierda Creo que aquí me parece algo interesante Creo, creo Esto No, no vale para nada Pues vaya mierda Mira para acá pero no sé dónde puedo tapar cristales. Eh, y esto. Extraer goma. Vale, nada. Aluminio, que es para algo se digo yo. Y eso es goma. Mm, ni idea. Ni idea, la verdad Vale, acabo de ver Lo que significa cada, cada zona Eso es vidrio Y eso, pintura Pero si no creo yo que puedo ¿cómo, puedo ¿Cómo puedo llegar allí? Así, ¿cómo puedo llegar allí? Sin morir puedo llegar allí sin quedarme sin oxígeno no lo sé a la mierda yo, yo, yo, yo, un poco extraño no creéis? es decir, vamos a ver o, os planteo una, una pequeña incógnita vamos a ver a ver Quiero fabricar esto, traje para ser mejorado y casco mejorado, protección contra radiación. Ah, vale, lo que da es protección contra radiación, pero yo quiero mejorar alcohol que más bien. Eh, pues, quiero mejorar lo que hay para poder respirar más. Eh, mismo que si me bebo el alcohol este.. Puedo llenarlo de. ¿De aire? A de vio, no, no podía traer ni idea, ni idea, no voy a engañar, ni idea, ni idea, la verdad que ni idea. Sé que se puede fabricar de bomba de oxígeno, pero ¿cómo llegó a esos sitios? Eh, chavales, tengo que investigar, porque la verdad que. No sé cómo llegar a esos sitios que están alejados. Tan alejados. Alejado, no, no tengo ni idea de cómo llegar a esos sitios tan alejados y poder traer materiales. O cómo mejorar, por ejemplo, eh, física en 50 volumen. La madre que te parió. Venga, encima, encima yo voy y lo cojo. Eh, o cómo eh, mejorar mmm, el traje para poder checar allí, porque tu es que no me dura una puta mierda. En fin, ya sabéis que si sabéis algo, me queréis echar la mano, me queréis dar consejos, me queréis decir algo, pues estoy encantado de la vida de eh, recibir vuestro consejito. Como siempre, ya sabéis, un fuerte like, eh, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de supervivencia rara, espacial, humorística de Brick Ayer. Hasta la próxima.